Y buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Infernal y Creepypasta. 1. Los más conocidos. De los asesinos. De cereal. En el caso. que un famoso asesino. Nace ahí. Llamado. El caníbal de Miquauque O el monstruo de que delincuente el verdugo. Sé que me tiene asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991 cuando fue arrestado y su carcelmiento 2. Su compañero. Cristo Pérez Carver le mató quita la vida, el mismo día, al recluso Jesse Anderson el año-años 2008. Usuario, llamado. Ceseur dice. Es su personaje. Está basado a él. Una La página que yo encontré, dice el contrario. Ahí le mostraré. Y diciendo esto y si no lo conocemos ahora mismo, te aviso, se da un poco corto el video. Así como hacemos. ¿Qué tiene que ver Jefe y Damer y Jeffrey Watts? Pues mucho ya que la historia de Jeff THR Killer está basada en la del de asesino serial Jeffrey Linoel Damer, apodado el caníbal de Milauke o el carnicero de Milauke, fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos y menores varones entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar necrofilia y el canibalismo. Wikipedia Fecha de Nacimiento. 21 de mayo de 1960, Milwaukee misconción Estados Unidos les dejaré los links por si quieren saber más sobre Damer, bien Jeffrey Watts actualmente tendrá 26 años Liu Jeff, nunca le hizo daño a Liu al contrario cuando Jeff terminó de asesinar a la familia de Hannah reaccionó y prefirió unir manicomio. dicen que en el estado de Chicago Estados Unidos cerca de un manicomio encontraron a un vagabundo con la piel pálida el cabello negro como la noche y unos ojos azules que hacían temblar al más y lente le susurraba a las paredes mami me mintió lo decía el vagabundo se diagnosticó con esquizofrenia y psicosis múltiple mami me mintió pasó dos años en una institución psiquiátrica se veían notorios cambios hasta que una enfermera dijo haberlo escuchado ella dice que lo escuchó decir hot. Hola soy Jeff lo escuchó murmurar con tiemides después de eso murió de un infarto fulminate al miocardio ubicación no hay una en específica ¿Qué es o quién es Jeff The Killer? Jeff The Killer Después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. Tras las escasas pruebas encontradas, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del presunto asesino. Con valentía, nos cuenta su historia. ¿Cuántos años tiene ahora Jeff The Killer? Bueno, en el Creepypasta, Jeff tiene 13 años, ya que en una parte de la historia menciona que Randy tiene 12 años y que era un año menor que Jeff, así que ahí está diciendo la respuesta. ¿Qué día nació Jeff The Killer? Biografía de Jeff The Killer. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, en el estado estadounidense de Wisconsin. En su infancia sufrió las constantes peleas de sus padres, Lionel Damer y Joyce Flint, algo que lo marcó de por vida. ¿Cómo se llama la novia de Jeff de Killer? La novia de Jeff de Killer. Esta historia gira en torno a Annie una joven de 15 años el cual tiene una similitud a la de Jeff la cual es asesinar a personas, al principio asesina a personas que de alguna manera le hacen daño a ella y su familia después lo hace por gusto. Mi nombre es... la justiciera del imperial. Espero que este contenido pueda servirles espera especialmente para ti. Hace de esta manera. Estamos llegando a un mes más. Que un mayo de 2023 espero que se pueda tener. Si sí, le encantaría ver muchos vídeos Por aquí. Dale un peludo like así. Meterán. Ayudando muchos vídeos por allí. Importantes. Chicos. Suscríbete. Al canal. Arturo Espectral. 3014 La Venganza. así YouTube entrará recomendando. Esta si sí, esto video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 you just like a river <laughs>